Y bueno señores, le tengo nueva intro para el canal, está buenísima, no se la pierdan. A todos mis panas queridos y preciosos, no he subido videos porque se me fue el internet dos semanas enteras, dejando de lado eso les traigo esta bonita mierda de video que de seguro les encantará. Bueno y básicamente eso fue lo que pasó, eh, me quedé sin internet y estoy aquí en casa de un amigo del otro lado del pueblo... Y bueno, eh, esperar que llegue el internet Aún así voy a subir este video de mierda Bueno, por si se preguntaban, la serie de Minecraft va a continuar Pero no ahora, cuando llegue el internet Voy a subir como 5 capítulos que ya tengo grabado Y bueno, se la lavan Y shaditos. los quiero